¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por, por venir aquí para... Eh, bueno, hoy es un día clave. De hecho, cuando, cuando estábamos eh, organizando esta mesa redonda, eh, pensábamos en que mañana, 29 de marzo, se iba a producir pues esa fecha clave ¿no? en el calendario del Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa. Pero hemos visto, o sea, hoy nos hemos levantado con noticias frescas, que son que Theresa May podría presentar su dimisión, ¿no?, eh, si, si se aprueba ese acuerdo. Entonces, eh, como podéis ver, todos los días cambian eh, el rumbo de, de este proceso Brexit que está copando la, la, la prensa internacional en las últimas semanas. Es difícil, es un enigma que es difícil, es complicado de analizar y por eso, por eso estamos aquí. Y tenemos la suerte de estar aquí pues, eh, con un plantel de lujo para poder dilucidar pues, qué va a pasar en, en, el, en el futuro. Y con nosotros eh, pues, eh, tenemos a, a una mesa redonda de lujo, como es el eh, exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, que es ahora mismo también Congreso es eh, diputado del Congreso y tiene una amplia experiencia también en el Parlamento Europeo y por lo tanto pues, nos puede dar las claves de cuál es el, el presente y el futuro del Reino Unido en la Unión Europea. Bienvenido, También tenemos con, con nosotros a Diego Sánchez de la Cruz. Diego Sánchez de la Cruz es periodista, es analista económico, eh, ha colaborado en numerosos medios de comunicación, en la digital... Eh, también el Instituto Juan de Mariana y tiene un, un amplio bagaje en, en asuntos económicos y digamos que conoce de primera mano qué es lo que está pasando en Reino Unido. ¿Qué tal? Buenos días. Y también va a colaborar en esta mesa redonda pero del Rosal. pero del Rosal es eh, periodista, también es licenciado en Derecho, eh, es el, el responsable de los contenidos jurídicos de Boston and Flowers, de la editorial, también tiene un bagaje bastante amplio en medios de comunicación como Cadena Ser, El Economista, Cinco Días, El País, Tres de Televisión. Y por lo tanto, sobre todo a nivel jurídico, también nos puede eh, aportar muchísimo acerca de lo que va a pasar eh, si se produce ese Brexit en cuanto a, sobre todo, las empresas españolas que, que se encuentran eh, en, en Reino Unido y las que están aquí en España. Antes de comenzar esta mesa redonda sí que quiero adelantar que durante la primera media hora vamos a, a, a debatir en la mesa pues, sobre el, el, el contenido de, del Brexit, el desafío informativo que implica y durante la segunda media hora eh, iniciaremos un turno de preguntas donde podréis pues, eh, preguntar a los asistentes a esta mesa redonda pues, todas las eh, dudas que tengáis. Quería comenzar con la primera pregunta, se la quería eh, plantear eh, a Diego Sánchez de la Cruz que digamos que le queríamos preguntar sobre qué puede pasar en ese futuro del Reino Unido si se produce ese Brexit, hay, se han cambiado ¿no? las, las fechas, ahora no se sabe bien esa hoja de ruta qué es lo que va a pasar, pero si se produce ese Brexit o no, si se llega a un acuerdo, ¿cuál pueden ser, cuáles pueden ser las consecuencias económicas para el Reino Unido, es decir, eh, ¿De qué factura estamos hablando? Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos. Eh, yo creo que, ante todo, lo que tendríamos... Como bien dices, esto es un desafío informativo. ¿no? Entonces, el desafío, si es un desafío, es porque entraña cuestiones eh, sobre las que hace falta documentarse mucho, machacar muchos asuntos, mirar muchos indicadores, trabajarse mucho los temas. ¿no? Y yo creo que eh, aquí ha reinado, en España en concreto, la pereza informativa como esta Hemos comprado un discurso totalmente alarmista sobre las consecuencias económicas del Brexit. La información que nos han pasado los medios es total y absolutamente catastrofista. Y evidentemente el Brexit tiene una factura, también tiene oportunidades económicas. Es decir, de hecho uno de los argumentos de quienes están a favor del Brexit era de corte económico. Hay costes, hay beneficios, hay oportunidades, hay amenazas, hay retos. Todo eso está encima de la mesa y la información aquí es totalmente eh, unidimensional, opuesta al Brexit toma el Brexit como un asunto completamente eh, enloquecido y, y irracional cuando detrás del Brexit y detrás de la postura de la permanencia había muy buenos argumentos por los dos lados aquí no hemos querido escuchar en absoluto la postura del Brexit es un país muy eh, partidario de las instituciones europeas el, el ministro María lo sabe bien alrededor del 75% de la población es partidaria de la Unión Europea eso no significa, sin embargo, que dentro de la Unión Europea no haya cuestiones criticables. Dentro de los partidarios del Brexit las han subrayado. Hay argumentos muy peregrinos y absurdos también a favor del Brexit. Lo mismo en lo tocante a la permanencia. Y yo empezaría por eso, por destacar que como bien has dicho es un desafío informativo y como profesionales de la información, creo que hemos decepcionado a mucha gente. Yo no me incluyo en el, en, el, en el saco, pero yo creo que la información general que hemos consumido ha sido total y absolut absolutamente unidireccional, alarmista y catastrofista. Y te voy a decir por qué es alarmista y por qué es catastrofista. Para empezar, nos dijeron que si se votaba por el Brexit se iba a hundir la economía británica. La economía británica lleva dos años creciendo y ya los años creciendo con un diferencial positivo frente a algunos de los países más eh, importantes de la Eurozona por lo tanto, primer argumento fuerza, crecimiento primer eh, argumento que se ha caído con datos, no es opinable los datos de crecimiento muestran que después del Brexit la economía ha seguido creciendo además a una tasa muy alta solo en el último trimestre, cuatrimestre, semestre se ha empezado a ver cierto enfriamiento pero claro, es que eh, recordemos una cosa Alemania está eh, bordeando la recesión Italia está en recesión Francia está en el 1% de crecimiento es decir, en nada entonces crecimiento, primer argumento estrella contra el Brexit, no se ha cumplido no se ha materializado, era mentira que se iba a producir un desplome en el crecimiento eh, segundo argumento, empleo los documentos oficiales del propio gobierno de David Cameron, que hizo campaña como sabéis eh, a favor de la permanencia, decían que se podía multiplicar hasta un 500% los niveles de, de desempleo, 500% no lo estoy eh, diciendo mal, 500% los datos de paro en Reino Unido rondan el pleno empleo. En España tenemos cuatro veces más tasa de paro que en Gran Bretaña. Por lo tanto, el argumento de que se iba a producir una explosión eh, de desempleo como consecuencia de la incertidumbre generada por el Brexit también era mentira. Y también nos lo hemos comido con patatas. Llamando crecimiento-empleo luego eh, la, la, el argumento de que los británicos están viviendo con una enorme incertidumbre económica yo solo estoy hablando de economía de lo que, que es de lo que sé un poquito no mucho pero de lo demás saben mucho más eh, mis contertulios eh, de confianza económica estamos hablando confianza al consumidor y confianza empresarial están en máximo que no se daban desde los años de Margaret Thatcher que en base entonces desde la anterior época dorada de la economía británica en los años 80 desde entonces no había una confianza del consumidor o confianza empresarial en niveles tan altos como ahora de modo que tampoco ahí cuela el argumento eh, alarmista la inversión extranjera directa que es la mejor forma de ver si el resto del mundo sigue confiando o no, o no en, la, en la economía británica y que como digo es inversión extranjera directa es decir, que va directa a proyectos concretos no es entrada y salida de carteras, compra y venta de acciones no, son proyectos concretos, fábricas, eh, plantas eh, negocios, edificios, eh, oficinas, empresas... Bueno, es el segundo país en el que han dado un mayor volumen de inversión extranjera directa después de China, desde que se produjo la votación del Brexit. Eh, y, por último, el dato de inversión del sector privado eh, en Reino Unido está en el mayor nivel que ha tenido desde mediados de los años 90, cuando John Major era eh, primer ministro, que aquí solo se acordarán eh, los, los procesos que están en primeras filas. Entonces... Eh, no, no es cierto, no se ha producido el hundimiento y el, la catástrofe económica que se había aventurado. Y añado, cuando se cierre el Brexit, tampoco se va a producir una catástrofe, como ya hemos visto, una vez se ha producido esa votación. ¿Por qué? Y voy terminando. En primer lugar, porque la economía británica es una de las economías más libres del mundo. Es una de las economías más flexibles del mundo. Es una de las economías más dinámicas del mundo. Es una de las economías más abiertas a los mercados del mundo. Por lo tanto, va a sufrir un golpe. Es absurdo negarlo. Va a sufrir un golpe. Pero está en una capacidad privilegiada y es probablemente uno de los pocos países de la, de la Unión Europea que puede salir adelante y absorber el golpe que supone el Brexit. Entonces, claro, van a tener una corrección pero también esa corrección puede ser pequeña, es decir, todo depende del de volumen eh, de, de, de dureza o, o, o de cómo de de acomodaticio es ese acuerdo con, con Bruselas. Entonces yo lo dejaría ahí, sobre todo teniendo en cuenta que de momento todas las, todas las predicciones que se hicieron se han desmontado, todas, los datos son inapelables, y mirando al futuro yo sí anticipo una cierta corrección de la economía británica cuando se produzca el Brexit, pero hablo de corrección, es decir... Menos crecimiento, cierto freno en la creación de empleo, puede bajar un poco la inversión... Pero corrección es una cosa, corrección es una cosa. Apocalipsis es otro muy distinto. Y yo hablo de corrección. Estamos hablando ahora mismo del desafío para, para, el, reino, para el Reino Unido. Es, eh, como efectivamente nos ha comentado Diego, en, las, eh, en, en la prensa internacional, en la prensa nacional sobre todo, pues estamos viendo términos como Brexit caótico, Brexit a las bravas, Brexit duro, siempre hablando de esa, eh, de ese escenario, el escenario más duro que es eh, el Brexit duro. no eh, Quería hablar de qué es cuáles son las consecuencias que yo quería preguntarle a Pedro sobre las consecuencias que le puede acarrear a España eh, pues un acuerdo o no un Brexit duro. Eh, ya no solo hablamos de la prensa, sino que organismos como el Banco de España eh, aseguran que si se produce un Brexit duro, la corrección sería de 0,8 puntos en el Producto Interior Bruto en cinco años. ¿no? Entonces, eh, yo le quería preguntar a Pedro del Rosal sobre esas consecuencias para España. Estamos hablando de Reino Unido, pero digamos que esa relación entre las empresas, entre España y Reino Unido, ¿cómo puede verse afectada con un Brexit duro? no es como a Pablo Iglesias, ¿no? Eh, a ver, eh, yo, en, digamos, yo voy a ser un poquito más optimista que, que yo con no, respecto a lo que hemos hecho los periodistas porque además me incluyo como él, entre los que lo han hecho bien con lo cual eh, yo no, no voy a ser tan negativo Yo creo que sí hemos estado informando de, de las consecuencias prácticas es cierto que la información tiene varias capas, quizás esa superficie eh, encontramos unos argumentos más emocionales, menos profundos, si un poco más y buscamos en publicaciones que un poco más especializadas, sí si encontramos información algo mejor, lo cual no quiere decir que es una información totalmente neutra y que no se ve impregnada por, eh, por cierta emocionalidad. El Brexit es, los británicos nos dicen que no quieren ser como nosotros, que quieren dejarse nosotros, yo creo que cierta reacción de rechazo. Eh, en la ciudadanía y por tanto se refleja en la prensa, hasta cierto punto es lógica, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tienen que hacer las empresas para enfrentarse al, al Brexit? Eh, las empresas tienen que prepararse. Esta como respuesta es muy bonita, pero es absolutamente vacía, porque la, la pregunta es prepararse para qué. Sobre todo, si no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué términos se va a producir el Brexit, es muy difícil que las empresas aterricen esos planes de contingencia que todo el mundo les recomienda, Haz un plan de contingencia, bueno, muy bien, pero el escenario está tan abierto que ¿para qué me tengo que preparar? Eh, es decir, prepararse para cinco o seis escenarios totalmente distintos donde no conoces las variables, ni jurídicas, ni económicas es muy difícil, es muy costoso, requiere tiempo, requiere dinero, requiere recursos y en lo que yo he podido hacer, en los trabajos que, que he ido preparando sobre este tema, las empresas las más grandes sí, conforme vas bajando, en cuanto a las empresas no se están preparando de alguna manera están esperando a ver qué pasa, y lo cierto es que se acerca la fecha el, el deadline y se sigue sin saber qué pasa, con lo cual el, el shock, eh, si hay una ruptura dura o unas condiciones muy rápidas van a ser difíciles de asumir. Desde un punto de vista legal eh, por entendernos, hay dos grandes consecuencias que, que yo creo que hay que tener en cuenta, que o sea, deben tener en cuenta las empresas. El primero es el efecto aduana, es decir, los que ahora circulan eh, las mercancías libremente a un lado y al otro del canal de la masa, ahí va a haber una frontera o a va a haber una aduana. Esto va a tener varias consecuencias. La primera, de tipo económico, sin duda, los bienes van a tener que pagar un arancel y eso va a encarecer los productos. Y no solo va a encarecer los productos, sino que va a haber que conocer quién paga el arancel con lo cual, ahí entramos en, en términos que no son sencillos de resolver para las empresas. Eh, en términos organizativos, eh, el paso por la aduana eh, no es para, para hacer, el paso por la aduana es, te pueden hacer una inspección tienes que demostrar que, efectivamente, una época de hiperregulación, cualquier producto está sometido a muchas distintas regulaciones, hablamos de seguridad, hablamos de sanidad, hablamos de certificados de calidad y todo eso puede retrasar cadenas de producción, eh, con lo cual eso puede tener consecuencias en un efecto final. A modo de ejemplo, me comentaban, siempre con el miedo a que me corrija Diego, eh, que un tornillo de un mini, antes de, desde que se fabrica el tornillo hasta que se vende en el mini, cruza cinco o seis veces el canal de la mancha. Para que os pues, hagáis una idea de lo que es un retraso en este paso del canal de la mancha esas cinco o seis veces puede provocar. Y luego hay un tercer eh, ámbito de, dentro de esas, eh, el del efecto aduana, que es el legal, que es relevante, es que eh, es la ruptura de un sistema legal común en muchos ámbitos. Es decir, ahora ir al Reino Unido ya quiere decir que el que venda allí una naranja tiene que atender a las normas sanitarias de alimentación de la Unión Europea y además las del Reino Unido. Es lógico pensar que tampoco van a ponerse, volverse locos y a cambiarlo todo, pero bueno, ya tienes que empezar a atender a una legislación diferente. Y eso, los es tiempo son recursos, estás estudiando eh, cómo tienes que hacer ahí. Luego, eh, hay un segundo efecto no menor, eso os lo cuento porque es curiosa. Me decía, bueno, hay una cosa que es muy difícil, que es la revisión de los contratos. es decía, bueno, revisar contratos es muy fácil. Pues me ponían 28, ponían 27 y Reino Unido y ya está. decíamos, bueno, espérate, está siendo un poco superficial. Eh, revisar los contratos para las empresas grandes, multinacionales, primero no es sencillo porque tienen que encontrar todos los contratos que tienen firmados y que se pueden ver afectados. Y son un montón. Y no todas las cláusulas son muy evidentes. A veces tienes que irte a cláusulas muy pequeñas que no tienes en cuenta y que te puedes saltar si te encuentras con, con un Brexit especialmente duro. ¿no? Eh, segundo, renegociar. Renegociar si en el poco que habéis firmado un contrato de alquiler es bastante complicado, es costoso y no siempre sale como quieres. Con lo cual, renegociar contratos con terceras partes puede eh, ser costoso, puede ser lento y puede tener un resultado que te contraríe. Y todo esto con el corto plazo de tiempo que tenemos para renegociar, porque renegociamos sin saber en qué contexto nos vamos a ver. Luego eh, hay otro tema que hay que entender, que las empresas son complejas, tienen filiales, tienen matrices, eh, son estructuras complejas, redistribuir o reorganizar internamente eh, cómo van a ser los flujos de trabajo tampoco es fácil. Muchas veces va a requerir cambios a lo mejor los estatutos, que eso tiene también un proceso de aprobación eh, bastante lento. luego, por último... Hay otro elemento a tener en cuenta que hay determinados contratos que tienen una cláusula, una cláusula de cambio de eso relevante, que es eh, cláusulas que anulan el contrato en caso de producirse un cambio político económico realmente fuerte, que no está previsto el Brexit. Y el Brexit duro, sin duda es, por lo cual hay algunos contratos que pueden saltar por los aires y más vale que las empresas lo hayan previsto. Estos son como dos grandes eh, efectos, ¿no? El efecto aduana y la revisión de los contratos, pero luego cada empresa tiene un sector. Cada empresa en su sector va a tener que vigilar o cada empresa en su ámbito concreto de actuación va a tener que vigilar el eh, Os cuento, por ejemplo, protección de datos. Pues ahora el paso de datos ya no va a ser una legislación común y los datos ahora mismo son el petróleo para muchas empresas. ¿Cómo vas a hacer para utilizar legalmente los datos que traes del Reino Unido o los datos que te llevas al Reino Unido? Eso no es sencillo. ¿Qué pasa con las marcas? Es decir, tú tienes aquí una marca válidamente constituida y que está protegida en la Unión Europea, ¿qué va a pasar con ella en el Reino Unido si sale? especialmente a la grada. Luego eh, hay otros que os podéis imaginar que son, no son sencillos, en términos fiscales, en términos laborales, qué pasa con los trabajadores. Eh, y luego hay una cosa que yo creo que está un poquito más avanzada, que son aquellos eh, sectores económicos cuya actividad depende de una autorización administrativa. Hay una de las estaciones que las empresas viendo beneficiar han, han solicitado autorización en ambas jurisdicciones para, operar, eh, para poder operar sin problema. Con lo cual, bueno, esto es eh, así a, a modo rápido Algunos de los eh, retos legales Lo he dicho, no soy tan negativo eh, como el Diego Con el tratamiento que, que se ha hecho en la presión en España Creo que además eh, se puede analizar eh, Objetivamente, eh, quizá no en un plano superficial Pero si entramos a ver eh, publicaciones eh, Podemos encontrar información bueno, y de calidad, probablemente no de la profundidad que eh, exige un estudio económico riguroso, pero bueno, la prensa tampoco está para sustituir a los economistas o a los turistas. En, y como resumen, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues supongo que una gran parte ya restar para que haya un acuerdo ordenado que les permita eh, poder poner sus asuntos en orden antes de que con, con todo. Gracias, Pedro. Bueno, estamos hablando de, de casos hipotéticos, no, el caso hipotético en el que Reino Unido salga de la Unión Europea, pero eh, realmente el evento más cercano, el que, el que más le afecta a Reino Unido y sobre todo a la Unión Europea, y por lo que yo creo que más de uno no duerme por las noches, es son las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Por eso le quería preguntar al señor García Margallo, por ese escenario más cercano, el escenario más cercano que eh, afecta a las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cómo puede afectar la eh, supuesta dimisión, que no sería mm, de hoy para mañana, pero la supuesta dimisión de Teresa May? ¿Cómo puede afectar a, ese, a, a, a la resolución o no de, de ese acuerdo? Yo creo que la, el único impacto que puede tener el anuncio de la, de la dimisión de Teresa May, de Teresa May que ha sido el peor primer ministro del de Reino Unido desde, desde que el Reino Unido está en 1700, seguida a muy corta distancia por Cameron, que fue el causante de todos estos problemas, lo que puede ser es una prenda para que parte del Partido Conservador decida apoyar el acuerdo que ha presentado Teresa May. En cambio, en su cabeza estarían dispuestos a aprobar ese acuerdo teniendo en cuenta que están al borde del precipicio y que nadie quiere, como vimos en las, en las votaciones de ayer, una salida sin acuerdo, que se llama un Brexit. Yo, eh, para ser muy claro y teniendo que, teniendo el tiempo que tenemos, estoy en completo desacuerdo de todo lo que ha dicho Diego, absolutamente todo. Número uno. Eh, no tiene mucho sentido hablar de los datos económicos que se han producido hasta ahora porque lo que se ha producido hasta ahora se ha producido porque nadie creía que se iba a producir un Brexit. ¿no? Si queréis una comparación exactamente lo que ha pasado en Cataluña. Los separatistas estuvieron vendiendo la idea de que la salida de Cataluña iba a ser días de vino y rosas, alicia en el país de las, de las maravillas, que no solo no iban a sufrir, sino que iba a haber una carrera en pelo de todas las empresas europeas, incluidas las financieras, para establecerse en esa arcadía feliz que iba a ser la República Catalana. Nadie tomó en serio el tema, y lo sigue tomando en serio, gracias a Dios, y por eso no se han visto las, las consecuencias. En el Reino Unido ha pasado algo muy parecido. Reino Unido todo está fuera de control. Y por tanto, el hacer predicciones sobre ese tema me parece un ejercicio extraordinariamente arriesgado. De otras cosas, lo único que se está discutiendo ahora es un acuerdo para un periodo transitorio que iría desde el día de la salida hasta el día en que se hubiese cerrado el acuerdo de valoraciones futuras sin saber cuál va a ser ese marco, cuáles van a ser las relaciones futuras, y luego hablaré de las posibles soluciones, es imposible hacer un cargo. De hecho, ha habido dos estudios económicos que dicen exactamente lo contrario de lo que dice Diego, uno del Banco de Inglaterra y otro de la, del secretario del Tesoro, Hammond, eh, que fue antes... Eh, eh, ministro Exteriores, el que conozco muy bien, en que el Brexit duro cuantifican la caída del producto interior. El Brexit duro, eso ya es como una hipótesis cerrada, sería del 9%. Y yo creo que esa cifra anda hay que tener en cuenta que en términos económicos el Reino Unido exporta el 47% de su producción, casi la mitad, a, a la Unión Europea. La Unión Europea exporta, el resto de la Unión Europea, pues los 27 exportan al Reino Unido solo un 15%. Es decir, que puestos a pasarlo mal, quien nos va a pasar peor es, es el Reino Unido. Decía que esto está completamente fuera de control. Es decir, toda esta historia empieza, y hay que remontarse un poco a los antecedentes. Cuando Cameron, eh, insisto, el segundo peor el primer ministro del Reino Unido, cree que va a perder las elecciones generales y decide convocar dos referéndums. Uno sobre la independencia de Escocia, que ganó por los pelos y perderá si el Reino Unido se va de la Unión Europea, y ganar el control, que era la tesis de los brexitos, es que van a perder el control incluso sobre su propio territorio y pueden encontrarse en las fronteras de 1700 quiere ir con Escocia y el país eh, y Irlanda del Norte fuera de, de, de Cameron convoca a estos de referéndum, insisto, a Escocia gana por los pelos. Y eh, esto lo pierde. Lo pierde después que llegásemos a un acuerdo en el que nos pidió, y yo lo defendí en corte, que fue el 17 de febrero del 2016, un acuerdo que entraría en vigor si en el referéndum los británicos decían que las es decir, hicimos un acuerdo para favorecer el sí ese acuerdo era una mayoría desde la, de la primera línea hasta la última línea o la, eh, la primera parte decía que en los reglamentos sobre libre circulación de, de trabajadores se sí, eh, interpretarían de una determinada manera el segundo decía que la, la libertad de circulación de quienes no lo fuesen traba, trabajadores se, se interpretarían de una determinada manera. Yo tuve, haría, no nos tojamos y que oye, yo lo voy a defender porque quiero que estéis en el reunido, pero tú y yo sabemos que los reglamentos se interpretarán como diga el tribunal que se interpreta, no como a nosotros se nos ocurra. Cuando... La segunda era todavía más torpe, porque es que decíamos que cuando hubiese una determinada ampliación, se modificarían los tratados en un determinado sentido. El más importante fue una declaración de que el Reino Unido jamás iba a estar en la unión política, cosa que ni, eh, ninguno de nosotros esperábamos, pero que era obvio... Era un brindis al sol, porque primero no va a haber más ampliaciones y segundo, en la calificación de los tratados se hará como digan todos los Estados miembros, por unanimidad, no como el señor Hammond y nosotros hayamos puesto de papel. Lo único de sustancia que había de verdad, y eso le pasó una factura a Cameron, porque los que diciendo usted está mintiendo, era lo que se llamaban los walking benefits. Los walking benefits en una prestación económica que se da a aquellos trabajadores que estando en paro reciben una oferta de trabajo no excesivamente brillante para compensarles y que les compense salir de las pistas del paro para compensarlos. Era todo eso y eso se aplicaba exclusivamente a los británicos y no a los trabajadores europeos de otros nacionales. Me parece que en España calculamos que nos podría afectar a, un, a medio centenar de españoles que estaban allí en esas condiciones. Quiero decir que el acuerdo era, era una una, una es decir, lo que decían los unos y lo que decían los otros no era nada real. Insisto en, en, en la apreciación inicial para calcular, que es la pregunta, cuáles van a ser los, el impacto económico para la Unión Europea? Y para, para el Reino Unido hay que saber cuál es la fórmula a la que vamos a ir en el supuesto que, que, es, lo que es probable que este lunes aprueben el acuerdo, acuerdo transitorio Ahí las fórmulas son conocidas. Eh, la primera es la llamada solución a la noruega, es decir, el Reino Unido entraría en un espacio económico europeo. Eso quiere decir que seguirían en vigor las cuatro libertades de la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales que formaría el Reino Unido formaría parte participaría en determinados programas europeos y que haría una participación sería una participación en presupuesto en el presupuesto de la Roma no tiene ningún sentido porque ellos han votado sobre la base de recuperar el control de sus fronteras para impedir la libre circulación a nivel entrada de trabajadores entonces hacer eso para tener que aceptar la, la, la libre circulación de trabajadores y encima tener que una aportación presupuestaria, a los únicos que les gusta es a los de la City. Porque aquí el tema central del Reino Unido es que ellos lo que quieren es el pasaporte comunitario para las instituciones financieras que operan desde Londres. La Unión Europea ha dicho, y espero que siga diciendo, esto es indivisible. O aceptan de las cuatro libertades o no hay pasaporte comunitario. La segunda opción es la Suiza, que es la misma que la Noruega, pero en vez de hacerse un acuerdo, tienen 200 y pico acuerdos. Pero los inconvenientes siguen siendo los mismos. La tercera es la Unión Aduanera, que fue una de las que se votaron ayer. También tiene poco sentido, porque tendríamos que estar en libre circulación de, de capitales. Y la otra es que se vayan a la Brava, empiecen eh, a regirse por las reglas de la OMC, teniendo en cuenta que el camarada Trump está en una labor constante y paciente de dinamizar la normas parte de la OMC, con lo cual no se encontraría, con el Reino Unido no tendría ni siquiera separados, para dar un paso a un acuerdo eh, muy similar al último que hemos firmado en la Unión Europea, que es el Z, con y Petanamita y Bendina y Desde el punto de vista de la cerradura de los tornillos, yo creo que al final, sea cual la solución, en el aspecto industrial no va a nada. Con, con otra cosa es en servicios que veremos que es lo, eh, lo que hay pero el impacto económico para Reino Unido puede venir determinado porque dado el tamaño de su economía y dado que entrarían en un mecanismo de libre flotación podría haber una caída en el mundo. ¿qué es lo que le importa a España de todo esto aparte que tendremos que recuperar Gibraltar como es obvio? Y yo creo que no, no, no, y si se pregunta el 2 de abril al día siguiente hay que decir este acabado el recreo, aquí se ha terminado. Ustedes este in in y de out out y, bueno, pero es, eh, es, vamos, yo espero que mi partido no siga que, el de que, y que no sea. Pero vamos, volviendo a lo nuestro, ¿cuáles son las preocupaciones? Tenemos preocupaciones sobre frutas y hortalizas por las normas de sanidad que tenemos preocupaciones con el turismo, yo creo que va a afectar poco. Tenemos preocupaciones por la compra de viviendas, especialmente en la zona en la que yo lo siento, Comunidad Valenciana costa, costa, de, costa del Sol. Y tenemos la, la, la, la preocupación de qué pasa con los residentes en el, de, del Reino Unido en España y de España en el Reino Unido. Todo eso se puede resolver si espero que el gobierno lo haya tenido en cuenta y que sepa qué que es lo que hay que hacer al día siguiente de, de salir. No me parece excesivamente complicado. Eh, incluso, yo soy creyente, espero que Sánchez haya previsto estas consecuencias, pero eh, vamos, comprendo que eso es un mi aspecto sobrenatural de fe y no desconocido, pero eh, sí, que, sí que me gustaría estar tranquilo. Esto eh, es una auténtica catástrofe. Es decir, forma parte de una serie de episodios que se están produciendo en toda Europa, en desde en, en, los ingresos en París, lo que está pasando en, en Hungría con, con Orbán, lo que está pasando en Polonia, etc. Y no es una buena noticia para la, para la Unión Europea, pero tiene, y en eso sí coincido contigo, tiene aspectos positivos. Tiene aspectos positivos porque si nos libramos del Reino Unido, y digo bien la palabra, librarnos, podemos hacer lo que no hemos podido hacer. El Reino Unido desde que entró, entró para poner palos en las ruedas en el avance de, del proyecto de integración europea. No estuvieron en Roma porque no estuvieron en Roma, porque no les gustaba la solución de Roma. ¿Qué era Roma? Era un mercado común. Quiere decir, no para hacerles no eh, obstáculos, barreras comerciales entre los países miembros y una tarifa exterior común, es decir, un impuesto al igual para <coughs> todos los países. ¿Con qué chocaba eso? Con el privilegio imperial de la Commonwealth. Ellos querían tener tarifas especiales para la Commonwealth, porque el Reino Unido y Rusia son los dos únicos imperios que todavía no han pasado el duelo, nosotros hace tiempo que lo que lo pasamos. En segundo lugar, porque no querían tener competencias a instituciones comunes todo lo que sea presión de soberanía es algo que les rechina. Cuando ellos comprueban que estar fuera del mercado común y, que, y dentro de aquello que se llamaba la EFTA, la Asociación <coughs> de Libre Comercio, no da la respuesta, el mercado común avanzaba y la EFTA no avanzaba, tienen que entrar, pero entran poniendo toda la serie de obstáculos. No están en Schengen, no están en la moneda no aceptan la mayoría de las normas en justicia interior, tienen un opinado, y han puesto todas las trabas posibles para que tengamos una política de defensa europea porque consideran que eso perjudica a los intereses con sus primos americanos. A partir de ahí, pues si se van y nosotros somos capaces de dar el salto hacia esa unión federal que, que cada vez me parece que es más el objetivo de los, de, de los europeos, pues bendito sea Dios. Y yo creo que tiraremos, tiraremos para adelante, pero eh, yo creo que el Reino Unido lo va a pasar mal. Es una, eh, yo creo que, y termino con eso, que el resultado de la política conservadora puede ser tan brillante que devuelva al Reino Unido las fronteras de 1700, eh, incluyendo la pérdida de Gibraltar, que también es otra vez. Bueno, en estos cinco minutos que nos quedan para abrir el turno de preguntas, quería darle la palabra a Diego para que, bueno, eh, rebate los argumentos de, de señor García Márquez. También quiero decir que el señor Márquez y yo podemos estar de acuerdo en bastantes cosas, ¿no? Pero también es cierto que no lo estamos en, en muchas cuestiones europeas, que son precisamente un asunto capital para para el ministro. Vamos a ver, es cierto que eh, hay un informe que decía. Sí, bueno, eh, los dos dicen lo mismo, los dos dicen lo mismo. 9% de caída, ¿no? Catástrofe, ¿no? Otra vez, ¿no? volvemos al, al, al discurso alarmista que estaba yo eh, comentando antes. El problema es que cuando leemos la letra pequeña, que voy a presuponer que se le ha olvidado al ministro, estamos hablando de un periodo de 15 años. Entonces, 9% de caída a lo largo de 15 años en un factor que te está reduciendo por abajo el PIB, pero tienes, obviamente, la tasa de crecimiento económico tirando a al la alza, ¿en qué se manifiesta? Pues en que una economía que puede estar creciendo al 2%, podría estar creciendo al 1,5, 1,6, es decir, hay un recorte en el crecimiento que es superior al recorte que ha vivido España en el primer gobierno, en el primer año de gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, estamos hablando de algo de sobra, manageable. pero además, otra cosa que también se le ha olvidado al ministro, y es que el acuerdo... Planteado en ese escenario pesimista catastrófico, plantea que no hay acuerdo, es decir, que hay Brexit duro, que no hay acuerdo. Bien, efectivamente esto no se va a producir, el propio ministro lo decía, no creo que va a haber aranceles, creo que iremos a una solución como la Suiza o la Noruega y demás. Bueno, si reina la cordura, que es lo que creo que va a reinar en el aspecto económico, porque todos tenemos mucho que perder, nadie debería buscar una guerra comercial, eso sí que sería un problema, no se va a dar ese acuerdo. Entonces, el, el escenario catastrófico está sonando de algo manejable. Pero es que ese es el escenario catastrófico. Y no creo que se vaya a dar el escenario catastrófico. Y el ministro no cree que se vaya a dar el escenario catastrófico. Eso por un lado. Por otro lado, vale, es cierto que no se ha materializado el Brexit. Pero es que las predicciones del infor, de los informes del gobierno y del Banco de Inglaterra Hablaban de cuál era el coste inmediato para la economía en el momento del Brexit. Es decir, se imputaba ya un aumento de. Eh, bueno, perdón, un deterioro de la economía en el momento en el que se votase a favor de la salida. Y como digo, ha ocurrido todo lo contrario. La economía británica, por fuerte para los británicos, ha seguido funcionando muy bien. Es bueno para nosotros también porque dependemos de ellos, tenemos de sectores que cuelgan mucho de, de esas relaciones. Y por último, aunque eh, mi campo de. de, de... En el, que, en el que me muevo más es la economía, no me resisto a comentar el, el, el discurso federalista del ministro eh, Margallo, más que nada porque creo que demuestra que los partidarios de los Estados Unidos de Europa, como el ministro Margallo, cual es una opción perfectamente legítima y además diría yo que hasta mayoritaria en España, pero creo que no han aprendido nada, no habéis aprendido nada después del Brexit. ¿Por qué? Porque dentro de la Unión Europea, debería existir dos fórmulas de convivencia. Una, la de ir a más en determinados aspectos de integración, y en otra, retener la soberanía nacional en aspectos que pueden ser muy dispersos, algunas cuestiones de política económica, política fiscal y demás. Pero la actitud predominante de la élites de Bruselas es la misma que está comunicando aquí el ministro, que es la de, estas son las lentejas, o las pones, o las dejas. Y no, la Unión Europea tiene que basarse en una serie de reglas mínimas, reglas que permitan la integración. Las claves de, del proyecto europeo, para mí, y creo que para mucha gente, son libre circulación de personas y libre circulación de bienes, servicios y capitales, lo cual, en el fondo, tiene muy poco que ver con la estructura burocrática en la que se ha convertido Bruselas, y tiene más que ver con tratados como Schengen, tratados como los propios espacios económicos en los que están Noruega o Suiza sin ser países miembros. Y creo que insistir, en una Unión Europea que diluye la identidad nacional y la soberanía nacional de los países. que restringe cada. Ayer, ayer, ayer la, la genialidad del Parlamento Europeo fue decretar la prohibición del plástico. No puede haber vasos de plástico, no puede haber pajitas de plástico en la Unión Europea. El argumento peregrino, por supuesto, es que estamos contaminando los océanos. Bien, nos vamos a las revistas especializadas en la materia. Resulta que menos del 5% del plástico de los océanos tiene origen europeo. Y esto en términos acumulativos. En los últimos años ya esa cuota no llega ni al 2%. De modo que el resto del planeta está contaminando nuestros océanos y nosotros vamos a matar la industria del plástico por ese capricho eh, ecologista que ha decidido comprar Bruselas. Entonces, no, no existe una única Unión Europea. Caben dos uniones europeas. Y no insistamos en esa visión federalista, porque lo único que demuestra es que en vez de generar una mirada... Yo pensaba, eh, eh, querido ministro, que después del Brexit la reacción sería, quizá estamos haciendo algo mal, pero la reacción dominante en Bruselas, y lo vemos en los discursos de Juncker o de Tass, es, a qué bien que ya no estáis, que ahora ya sí que de verdad vamos a poder hacer todo lo que queramos. Y también, por cerrar lo último que decía el ministro, que tendrá su ahora espero y me imagino, eh, pero lo último que decía el ministro era, ojo, eh, cada vez más europeos quieren eso, yo creo que las elecciones europeas no dicen eso. Y estamos viendo un auge de movimientos populistas o que se mueven de los márgenes de lo que son la socialdemocracia, el liberalismo, el conservadurismo. Y algo tiene que ver con el rechazo a las instituciones europeas y a todo el proyecto en común. ¿O es que acaso aquí en España vamos a aceptar que estemos tomando como socios a quienes no extraditan al golpista Puigdemont de Montt? Nos estamos tomando en serio un club donde el reconocimiento mutuo de nuestra soberanía, de nuestros sistemas judiciales, donde todo eso no lo vamos a pasar, eh, bueno, no vamos a esconder debajo de un cajón, y vamos a aceptar, insisto, que esté fugado por Europa por la complacencia de gobiernos que se supone son socios, eso demuestra que dentro de la forma en que constituye la Unión Europea, hay muchos asuntos más que tienen que estar encima de la mesa, por no hablar de Gibraltar, no estoy totalmente de acuerdo con el ministro, y no hemos avanzado nada, y menos lo no hemos avanzado con este gobierno. Gracias Diego. Podríamos estar días debatiendo, pero también tiene que tener la palabra pues los asistentes a esta, a esta mesa redonda, al público que tiene un montón de preguntas, eh, seguro la recámara para hacerle a cualquiera de los intervinientes de esta mesa redonda. Eh, no sé quién querría empezar. Sí. Sergio. Hola, buenas. Eh, bueno, soy César Aguilera, estudiante de segundo de Periodismo. Tengo dos preguntas. La primera es que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocará la subida de aranceles entre este país y España. Bueno, entre el resto de países, pero bueno, eh, centro el tiro en España. Eh, ¿Se puede producir una ruptura comercial y empresarial? Gracias. <risa> Yo creo que no. Es decir, eh, eh, lo han subrayado Dio y el, el, el ahí. Yo creo que hay muchos intereses y que es, hay un trabajo para hacernos el menos daño posible. Aunque no vamos a hacer daño, sobre todo, si no hay margen, ¿de acuerdo? Pero yo no, no creo que... Es decir, dentro de lo malo vamos a intentar que sea lo menos malo posible para que todos ganemos. Por lo cual, una ruptura comercial me parece un, un escenario apocalíptico, eh, apocalíptico en exceso, incluso en las visiones que son pesimistas con respecto al Brexit. Pero ha afirmado que habrá una hiperregulación. No, la hiperregulación no es que la habrá, es que ya la hay. Es decir, es que cualquier cosa que fabriques está sometida a 200 millones de normas de la Unión Europea. Bueno, en España, nacionales, autonómicas, locales, supongo que no se ya en eso. Esperado, pero Luego tienes eh, certificaciones, normas que no son exactamente legales, pero que sí bueno Es decir, todos los productos, cualquier sector está sometido a una hiperregulación, lo que introduce que... Eh, el Reino Unido se separe, sea parte de las normas europeas en que se aparte, introduce un elemento más de complejidad que va a encarecer cualquier producto que pretende saltar el canal de la mancha en una u otra dirección. Gracias. Eh, bueno, paso a la siguiente pregunta, es para el señor García Margallo. Eh, ha comentado la situación de Gibraltar por encima y en su cuenta personal de Twitter tiene fijado el tuit de Gibraltar Español. ¿En qué situación quedará este territorio tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Hay un Gibraltar, hay tres Gibraltars, más un Gibraltar que es la zona del de campo de Gibraltar. Hay un Gibraltar que es la, la fortaleza y las aguas interiores del puerto, que se cedieron en Tratado de Utrecht, por tanto hay un título jurídico. En segundo lugar está el tema de las aguas, salvo las aguas interiores que no se cedieron en Utrecht, pero Reino Unido alea que la Convención del Mar eh, condena la teoría de los puertos secos, es decir, que cualquier territorio terrestre tiene salida al mar. España hizo las reservas correspondientes diciendo que a la Convención del Mar no se aplicaba a las aguas de Finlandia, que estaban regidas por Utrecht. Y está el istmo, que no es un tema menor, que ocuparon pidiendo permiso para establecer unas tiendas de campaña para atender a los enfermos de la fiebre amarilla. Esas tiendas se convirtieron en barracones y finalmente levantaron la verja y en 1938, aprovechando la guerra civil, hicieron un, un aeropuerto. Eh, eh, ahí no hay título jurídico de ningún tipo. Desde el punto de vista del derecho internacional, presidiendo a nosotros el Consejo de Seguridad, logramos una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue aprobada por eh, 193, eh, los 193 estados de la Unión Europea, estaba pensada para Cataluña, pero también se aplica a Gibraltar. Diciendo que en los procesos de descolonización, y es obvio que estamos en una colonia, porque lo decidió así el Reino Unido, cuando en 1945, estando nuestro fuera en la península, los en territorios no autónomos, que los procesos de descolonización se regirán por el principio de integridad territorial y no por el principio de autodeterminación, que es la sedicente constitución fibraltareña, salvo en los supuestos de colonia, es decir, el principio de autodeterminación se aplica solo a colonias territorios ocupados militarmente y eh, territorios donde no se respetan los derechos de la población. Naciones Unidas, en la Carta Magna 1514, sobre el tema de descolonización, dice que rige el principio de integridad territorial, que España e Inglaterra deben resolver el tema mediante negociaciones directas y que esa negociación se inspira, repito, en el principio de libre determinación. Jamás han hecho caso y por eso se terminó la cuando entramos en, pedimos para entrar en la en en Margaret Thatcher exigió la apertura de la verja para entrar. Y Y ahora es cuando hemos tenido una oportunidad de. Se logró en mi época el que eh, se llegase a un acuerdo en que decía que las conversaciones Unión Europea-Reino Unido no afectaban a Fiddlastar. ¿Por qué? Porque en Gibraltar rige la legislación comunitaria por el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento Europeo, que dice que la, los tratados se aplican a estos territorios, está pensando solo en Gibraltar y Chipre, porque hay un Estado miembro que es responsable de sus relaciones exteriores. En el momento en que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea, no lleva las relaciones exteriores como Estado miembro y por tanto no se aplica, y segundo, hay una sentencia europea que dice que Gibraltar no forma parte del Reino Unido. Si no forma parte del Reino Unido, es obvio que no en las de la Unión Europea y el Reino Unido no hay nada que llamar. Y se logró una declaración en la, en, en la que se fijaba el mandato de los negociadores de Michel Barnier en que decía que cualquier acuerdo eh, sobre Gibraltar entre el Reino Unido Reino y la Unión Europea exigiría un acuerdo previo entre España y el Reino Unido, y teníamos el dicho. hecho ha sido fatalmente aprovechado por este gobierno, ¿sí? porque lo único que han negociado es que hagan un poquito menos de contrabando de tabaco, que defrauden un poquito menos impuestos, que deterioren un poquito menos el medio ambiente, que lo están deteriorando primero con el búnker y luego avanzando el territorio. Que, eh, que ni siquiera han logrado el acuerdo sobre la utilización del aeropuerto, que nosotros habíamos llegado a un acuerdo que picaron, no los ingleses de que era eh, tipo basilea, es decir, la utilización conjunta con Policía Española un No se ha logrado absolutamente. ¿Cuál es mi tesis? Oiga, eh, esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo, y insisto, y en y autesalta. Si usted eh, es un territorio trasero, se aplican las reglas de la OMT, pero pues, no se aplican ninguno de los acuerdos comerciales, y vamos a funcionar. ¿Cuál es la debilidad que tiene España en este tema? Aparte de la falta de voluntad nacional, yo escribí un artículo sobre este tema que se llamaba no voluntad Nacional, que tenía que usar un artículo de Unamuno. De Unamuno, en una revista de España en 2015, que un amigo extranjero le preguntó qué quiere España. Una Unamuno dice que España no quiere nada. España quiere que la dejen en paz, dice un amo, dice así, hasta Dios la ha dejado en su mano. Falta determinación política y falta resolver el problema de la, de la población de la línea de Gibraltar que vive de Gibraltar. La diferencia de renta entre Gibraltar y el territorio circundante es la mayor del mundo, seis veces. Entre México y Estados Unidos, cinco veces. Y tienes ahí un, un territorio en que la población o está en el paro, o está en la droga, o está en la delincuencia, o tiene que ir a trabajar a Gibraltar. Sobre los trabajadores de Gibraltar también hay mucha belleza. Cuando, cada vez que estos nos hacían unas faenas, eh, que nos hacían muchas, con la pesca, con la divina providencia, con el búnker y con tal, yo le llamaba al ministro de Interior, que era Jorge Fernández, y Jorge Hermanita de Verde. Manita de Berjari, que poníamos unos obstáculos que tardaban ocho horas en entrar y salir, lo cual no les gustaba ni poco ni mucho ni nada. Me llamó eh, Susana Díaz y me dijo estas criaturitas, y digo, mira, Susana, no es verdad, pero y si tu problema es que los controles les afectan, no tengo el menor incumplimiento. Hacemos un carril exclusivamente para los trabajadores, siempre que se identifiquen como trabajadores de 10.000, se si identificaron 143. El resto era que estaba de a Pero que hay que resolver ese tema, ¿de acuerdo? Yo que eh, hablado con los tres partidos, ¿tú? me acuerdo que Pablo Casado dice, oye, Rivera está diciendo lo mismo que nosotros en Cosa de la media. como te le lo los mismos partidos lo mismo de la no lo hacer, pero lo que me importa es que esto salga a él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un plan de rehabilitación de la zona inmediato. Si no rehabilitamos la zona, no vendrán impuestos. Entonces ahí sí te pones a trabajar a mucha gente. Y segundo, una especie de hogarización del área. Peñón de Gibraltar, área de Gibraltar y biblioteca. No voy a extenderme, eso yo lo tengo muy estudiado, eso era domestic, international Corporation, en Estados Unidos, ACE sales Corporation, es decir, establecer allí empresas que eh, mientras los beneficios no los manden a la matriz, estén vendiendo fuera. Eh, no ¿Qué ayuda esto de corredor? El ayuda la posibilidad de crear un gran puerto en ese área que compita con Rotterdam y la posibilidad de que sea base para las inversiones que hay que hacer en el Madrid si no queremos que esa zona se desestabilice, nos un problema en el que no estoy viendo está pasando en Astello y a mí me preocupa enormemente Y o metemos dinero allí o vamos a tener un problema de inmigración, porque depende del de control de inmigración y que no se equivoquen nada. Si las fuerzas de seguridad Madrid, no, para vos, tenemos aquí todo lo que queremos. Les puedo contar incidentes, algún problema que tuvimos con el rey de Marruecos y en, en tres días me conocieron 15.000 tíos. Sea, hasta que el padre llevaba a la y hoy mañana, y no se puede día y me pongo a hablar del Sahara y cómo es que no se Disparó, pero esa es la situación. Entonces hay que hacer estas cosas, sentarse y decir, ustedes tienen que estar fuera. entonces estar fuera. Eh, nosotros vamos a, a empezar a poner a trabajar a la gente en, en la habitación de la zona y convertir eso en un área especial, tienes en Dubái, hay un montón de centros que lo puedes hacer y resolver un tema que viene desde 1713. Pero eso requiere tener las ideas muy claras, eh, saber muy bien lo que quiere decir, mira, hay diplomacia, al final no, no, no, no, no, te tienes que poner muy borde. Pero muy borde, o sea. Eh, no sé, yo os voy a dar tres ejemplos de construcción. ¿no? ¿Se acordáis en Cataluña de la vía báltica? Era, todo era los estados bálticos, no sé qué. O sea que yo ya ido allí tres veces, y no porque me gustase el clima. Y que, la próxima tontería, yo pido que las sanciones a Rusia se levanten. Y las sanciones están puestas para vosotros. Se acabó. Con Escocia me traje aquí a Salma, a una casa privada, no lo podía recibir el ministerio. La próxima vez que hables de Cataluña, yo digo que Escocia no va a entrar a la Unión Europea, jamás. Y se acabó el tema. Y con Israel en eh, una conversación también yo dije al primer ministro we speak together y dije declaración sobre Cataluña reconocimiento por, de Palestina por España Pues esto Picardo no quiere estar fuera porque le parecemos unos seres tan odiosos como bueno, bueno, pues está usted fuera yo no conozco. No, yo soy muy simpático. ¿Hola? Bueno, pues. Eh, que, con lo que hemos hablado de las rentas, pues hace poco en la economía estábamos a de que se podía venir una nueva crisis. Y mi pregunta es: ¿el Brexit eh, podría detonar esta una, una nueva crisis como la del 2008? ¿O podría ser tan grave? Yo creo que los fundamentos de la economía nosotros mismos son bastante más sólidos. Entonces, también es verdad que tenemos menos pólvora que gastar tenemos la política monetaria con tipo de interés negativos y hemos hecho medidas de compra. Las, las, y cuarto, la de cuantitas se ha hecho eh, mucho tiempo política fiscal si está, tenemos poco margen porque no puede ser. Yo creo que estamos Vecina, una desaceleración. Brexit es bien, uno de los factores, pero no es el más importante. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que Italia está en recesión, Alemania está al borde de la recesión, por las cosas por la puerta de India y China, que es uno de los temas importantes, y hay una amenaza de este personaje que está suelto en la Casa en la Oficina Oval, de desmantelar todas las organizaciones de derechos Si entramos en una guerra proteccionista y también acaba China y vamos a hacer a por valor de los mil millones que realmente se han exportado por China, entramos en una guerra comercial. Pero bueno, yo no creo que haya una crisis como la de la que ocurrió en, después de Lehman Brothers. Sí creo que habrá alguna desaceleración y sí creo que tenemos eh, menos minución. Y sí creo que, eh, que España tendría que aprovechar esta época de aguas tranquilas para hacer las reformas estructurales que tenemos, porque nuestro problema sea más productivo. Mientras no aumente la productividad, no tendrás salarios competitivos. Y si no tienes salarios más competitivos, no tendrás extravías. Eh, Ese es un poco la Estoy pues, En esto, en esto, me temo que va a estar aquí Ya he dicho que solemos estar por entrada del Ministerio, pero al final nos toca hablar de Europa y ahí, ahí tenemos más, más, más disagreements. Eh, la, deuda, la deuda está en el 100% del PIB, y no hay margen para más estímulos monetarios, en este, los tipos incluso negativos ¿no? en, en términos prácticos. El crecimiento se ha desplomado un 30% a lo largo del último año, estamos creciendo un tercio menos. La industria está en recesión. Cada vez que a una señora le da por decir que lo del diésel se acabó, que queda muy bien en una rueda de prensa, hay despidos en las plantas de Navarra, de Cataluña, de Galicia, de Castilla y León. Esto está ocurriendo ya. De hecho, me está sumergiendo un poco los datos de plantillas de las fábricas de PSA, Citroën, de, de, de todas las, las empresas de automoción eh, con, con fábricas en España. Y los despidos son ya una realidad. Las restricciones al diésel no han entrado en vigor, pero la ingenuidad de pensar que puede soltar eso, y que luego, evidentemente, caen un 20% de las matriculaciones, caen un 8% de las ventas de diésel, y efectivamente tienes a la recesión en crisis. Eso no tiene que ver con el Brexit. Eso es un castigo autoimpuesto. Por otro lado, tienes un déficit que no para de crecer, que se nos ha olvidado. Eh, 12.000 millones de euros más de déficit, que viene, que viene a significar que cada vez que abre la, la, la boca la portavoz del Gobierno, los viernes, los viernes sociales, pues cada viernes social son 1.200 millones más de deuda. Tiene 12 12.000 millones más de, de déficit y 10 viernes sociales hasta, lo, hasta el cede. Pues cada vez que abre la boca la ministra portavoz son 1.200 millones más de deuda en la mochila de los españoles. Y luego, hombre, eh, vamos a ver, el paro está creciendo a una tasa de 1.500 personas al día desde que empezó el año. El paro, eso que ya no crecía, que se estaba creando empleo, del orden de 3.000 empleos al, al, al día, ahora estamos destruyendo empleo. La contratación definida está en recesión desde hace ya medio año. De hecho, el último, los dos últimos meses está en cifra negativa. Y bueno, pues con todo eso en mente, yo creo que España se juega mucho las próximas elecciones y no creo que el Brexit vaya a ayudarnos porque no suma, pero otra cosa es que reste tanto, Allá ya, ya hemos explicado nuestras diferencias, pero la crisis la estamos incubando aquí, y no hay que buscar otro chivo expiatorio fuera. Porque hace 10 años España buscó un chivo expiatorio fuera, se dedicó a gastar el dinero que no tenía y mandó a 5 millones de personas al paro. Y ahora tenemos un gobierno del mismo partido que vuelve a buscar un chivo expiatorio fuera, que vuelva a gastar el dinero que no tenemos y que luego, metemos que nos volverá a, a conducir a un escenario, no sé, si de un paro del 25%, pero ya estamos viendo que las cifras de, de, de, de trabajo se están deteriorando. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que pueda suceder después de las elecciones generales, pero, oiga, es un problema español. Estamos incubando nosotros la crisis. Si subimos los impuestos 3.500 euros por familia que es lo que dijo ayer el presidente Sánchez. Bueno, suena muy bonito, ¿no?, decir armonizar los impuestos, ¿no?, hablar en términos abstractos de cuántos puntos de PIB que recaudar, pero cuando lo llevas a, al día, eh, lo bajas, ¿no?, son 3.500 euros más de impuestos por familia. Eso es lo que dijo ayer Pedro Sánchez. O cada vez que se celebra un viernes social, son 1.200 millones más de deuda a la mochila. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Entonces, nos vamos mucho en las elecciones del próximo 26. 28 de abril y eh, luego no le vamos a poder echar la culpa al Brexit. Yo me permito recordar que el anterior gobierno socialista negó la crisis 47 veces, Van contadas además, en declaraciones del ministro de Economía y del presidente del gobierno. 47 veces se negó la, la crisis. Eh, me encargué yo de hacer la cuenta. Búscalo en internet. Los negacionistas de la crisis. ¿eh? Sí. Eh, una pregunta más, porque tenemos que seguir con el turno. Los... No, era que si eh, a la larga, por un algo, se cancelarían proyectos como Erasmus o algo en, en Inglaterra. Sí, creo que es una pregunta que le interesa sí, al no. Sí, pues, pues, ¿quién quiere responder? Se negocia Evidentemente, al día siguiente no hay Erasmus, pero eso se puede negociar en 48 horas. Un ejemplo es que eh, para los británicos residentes en España, el plan de contingencia plantea que se le reconozca inmediatamente un permiso de residencia a luz. Y eso se aprobó en el Congreso, no hubo el mayor problema y se tardó 15 minutos para la sesión. Entonces, eh, ese tipo de cosas, si hay voluntad de las dos partes, eh, se pueden aprobar enseguida. No debería ser un problema. Antes de continuar, estamos hablando eh, de, de lo que son los contenidos económicos del Brexit, pero aquí hay muchos alumnos de periodismo que yo creo que les interesaría pues, que, por ejemplo, nuestro compañero Pedro, eh, periodista, eh, analizara el contenido informativo del Brexit. Es decir, ¿estamos informando a los periodistas con responsabilidad en los medios de comunicación acerca del Brexit? ¿Estamos siendo extremadamente sensacionalistas? ¿Pedro? A vale, ver, yo, eh, por enfocarme muy a, a los estudiantes de periodismo, que me parece que además no, no solo tienen que ver lo que se está informando como consumidores de la información, sino como futuros autores de la información. Eh, mi opinión es que no se ha informado mal en España sobre el Brexit, probablemente se ha informado poco y de forma superficial, pero no mal en cuanto a contenido. Eh, para mí hay un riesgo que ahora mismo tiene la información, que es eh, un exceso de emocionalidad. Eh, voy a recoger el paradigma con el tema catalán, me parece que, que se puede hacer bastante similitud entre cómo se ha informado del, del conflicto catalán en España cómo se informó sobre el Brexit. Entonces la emocionalidad normalmente es enemiga directa de los datos, de los datos de la información, del contenido técnico. La emocionalidad mola, nos excita, nos pone a todos como motos, nos deprime y los datos son aburridos, no se los quiere leer nadie. Eh, a mí me parece que la emocionalidad que ha habido en España en relación al Brexit ha sido media paz con respecto a otros fenómenos informativos. Sí es cierto que hay una actitud de rechazo, es decir, que la posición sí se podría, se, se ha habido más un aroma de contra el Brexit, vaya locura el Brexit, ¿no? Yo creo que, aparte de que hay datos que pueden avalarlo, es cierto que normalmente al que le, al que le dejan pues se va más cabreado que, que el que deja, ¿no? Entonces, eh, esto enlace con la siguiente idea, que es la predominancia de la información política. Si os dais cuenta, eh, y el ministro probablemente lo puede corroborar desde dentro, la información política ha tendido a ser cada vez más emocional. Es decir, los partidos ya apelan únicamente a emociones y se olvidan de que también somos racionales. Nosotros, como consumidores de información y como consumidores de política, también deberíamos exigirles que apelen a nuestra parte racional y no solo a las emociones. Entonces, bueno, también creo que hay una parte de de autocrítica ya ha aplicado la información en España, en España que se ha hecho del Brexit pero ha sido superficial pero qué pasa otra reflexión que me gustaría apuntar vimos probablemente el momento más eh, en que el, el, el consumidor de información tiene más poder sobre la información las televisiones tienen prácticamente al minuto eh, el, la audiencia que están teniendo en ese momento saben lo que gusta y lo que no gusta los periódicos tienen datos de lectores eh, prácticamente al instante qué noticias están leyendo y qué no eh, esa democratización de la información tiene un reverso, que es que la información queda más en manos del consumidor. Si el consumidor está demandando una información eh, superficial, se le va a dar información superficial. Si no consume información técnica, no va a consumir información técnica. ¿Qué nos ponemos en manos? Del populismo político, mediático, etcétera, etcétera. Es decir, aquel que te divide todo en bueno o malo. Esto es bueno y esto es malo. Este que te cuenta antes lo que tienes que opinar de algo y contarte los datos, como estudiante, como consumidores de información para los que no sois estudiantes de periodismo y como los futuros periodistas, rechazadlo. O sea, aquel, aquel, aquel tema que os acercáis ya pensando bueno o malo, malo. Primero tenéis que saber de qué va el tema, después eh, adoptáis una, una posición. Yo no soy demasiado negativo con el tratamiento del Brexit, sí creo que se puede hacer una visión más negativa de otros fenómenos informativos que sí tienen un impacto emocional mayor, como sería el catalán. Se me ocurren algunos otros, crímenes mediáticos, etc. En el, en el concreto caso del Brexit no soy demasiado Una última pregunta. Muchas gracias por haber asistido. Yo quería preguntarte si ustedes creen que la posibilidad de eh, Reino Unido de la Unión Europea podría motivar a otros países a tomar la misma decisión. Eso fue un riesgo que, que se barajó, eh, ese riesgo ha desaparecido, es decir, no ha habido ninguna tentación de, de salidas a los movimientos de, de populistas de, de que ahora ya se llamaban Sanders, no sé qué, de defensas están considerando esa hipótesis, pero el temor estaba fundamentalmente en los países Europea. ¿Por qué estaba el tema en los países del Este? Porque los países del Este han entrado en otra vez la Unión Europea para hacer exactamente lo contrario de lo que queríamos hacer los Estados Unidos. Los federalistas, que no creemos en una sola Europa, sino en un núcleo federal, otro confederal, y un tercer círculo de vecindad plus con Reino Unido, Turquía y probablemente en Magreb, que es lo que le interesa a España, eh, entran para afirmar su soberanía que había estado negada la Unión Soviética. Y la Unión Europea en juego va de cesión de soberanías. Por eso a los soberanistas no les gusta nada el proyecto que nos están proponiendo. No se ha producido, pero yo creo que el reino de Europa, como dice digo hay que hacer así y decir vamos a avanzar ahora, ahora que podemos, si podemos pintar algo en el mundo. Pero lo que está pasando en el mundo con la Unión Europea, estamos viendo la discusión, por ejemplo, en todo el Internet, incluido Siria en que están discutiendo Rusia, Turquía, Irán y por otra parte Estados Unidos que se va a, ir a la Unión Europea no ha contado absolutamente nada estamos viendo lo que está pasando en Libia, estamos viendo lo que está pasando en Somalia y en otros escenarios terrenos. es decir, Europa o avanza o se para y entonces sí que puede haber un, un, un periodo de, de fragmentación pero en, a corto plazo la tentación abandonista visto como están eh, cómo se está desarrollando esto, porque claro, yo eh, el tema de información es que no informáis bien porque no tenéis nada que informar. Es que ayer yo me pasé toda la tarde viendo la BBC y estaban discutiendo ocho opciones que no tenían nada que ver con el periodo transitorio. Si ¿sí, esto no va de esto ahora, si es Unión Europea, sino si ¿sí, usted si quiero no aprobar el acuerdo para el periodo transitorio. Si sí, de derecha May se va o no se va, si, pues sí, pues si la fecha era en abril o mayo, si van a las elecciones europeas, pues ya que estamos discutiendo, que no lo es que ustedes están jugando su país y están dañando la Unión Europea. Entonces, claro, y no más sobre esto, hacer cálculos sobre cómo va a ser, cuáles van a ser las consecuencias económicas del Brexit, sin saber cuál es el marco de relaciones futuras, es una estrategia absolutamente inútil. Por tanto, pues estáis haciendo lo que podáis. Pero vamos, yo no he visto la, la clase británica eh, política, que tenía los paradigmas que era el ejemplo en el que teníamos que mirarlo, porque yo creo que son incluso peores que nosotros que ya tenemos. para concluir, porque nos quedamos sin tiempo eh, me gustaría cerrar con una conclusión de cada uno y los intervinientes de esta mesa redonda, es muy difícil hacer un futurible sobre lo que va a pasar a corto plazo con Reino Unido con la Unión Europea, pero sí me gustaría que bueno, pues con una conclusión pudiéramos cerrar esta mesa redonda acerca de lo que de lo que nos espera y de lo que nos influye a todos sobre el futuro de Reino Unido en, el, en la Unión Europea pues sin ello. Solo, Lo único que me aventuraría a, a, a decir es que como hay lazos que nos unen que no nos conviene romper primará un acuerdo similar al arreglo que ya tienen los países asociados a, a algún tipo de encaje, como el que tiene Noruega como el que tiene Suiza, algún tipo de negociación en desarrollo. más que nada porque pierdes mucho más con el Brexit duro que con el Brexit eso lo entiende cualquiera y yo creo que lo demás es el más de la forma eh, yo, eh... O sea, no sé cómo acabar, francamente sí me llevo como reflexión que creo que como ciudadanos, como profesionales, futuros profesionales, eh, todo este proceso está envuelto en una enorme frivolidad. Eh, seguimos viendo aún así con, con la fecha límite, con un abismo o lo que dicen que es un abismo y se sigue jugando con, con el futuro de ciudadanos. Eh, sí me llevaría por ser muy práctico que como ciudadanos creo que tenemos que rechazar eh, esa manera de hacer las cosas esa manera de apelar solo a lo emocional de olvidarse de los datos y de entender la trascendencia que tienen las cosas y moverse solo en los argumentos que se movieron en el Brexit que era con un enorme peso de la inmigración el rechazo a un dinero que se supone que lo mandaban a Europa que al día siguiente reconocieron que era tal es decir, yo creo que como ciudadanos tenemos que elevar el nivel de exigencia eh, hacia los políticos, hacia las empresas y pedirles que nos hablen como adultos y no como niños pequeños yo creo que el Reino Unido va a tener el peor de todos los resultados posibles. Es posible que eh, se imponga un mínimo sentido común en este despropósito continuo que ha sido el Brexit y que efectivamente acepten una solución a la Noruega. Pero la solución a la Noruega es que no tienen posibilidad de encontrar las fronteras, que es que, por lo que votan, no pero de vinculación de personas que tampoco probablemente tengan libertad de acuerdos financieros de los que hace la Unión Europea. Y por tanto, en resumen, eso quiere decir que asumen todas las obligaciones que están en los tratados sin estar sentados en la mesa en que se toman las decisiones sobre los tratados. Yo, esto pregunto, le pregunté al ministro exterior, de de una vez, y digo, Oye, ¿qué ventaja tiene esto que habéis hecho vosotros sobre, sobre estar en la mesa de decisiones? Dijo, ninguna. Y ah, bueno, pues entonces ya lo he entendido. Eso es no lo que van a conseguir. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Pero antes de terminar esta mesa, no quería terminar sin preguntarle al eh, señor García Margallo sobre su futuro más cercano. No sé si entre esos planes está volver al Parlamento Europeo o le han llamado a ir a alguna lista. Mi eh, propósito pues es volver a los cielos, pero los designios del señor son inescrutables. Ah. Queda abierto entonces. Quisiera sí, sí, claro.